Dicen, tanto clérigos como nobles y mendigos, que al norte y sur de ríos y montañas se alza un hombre. La figura de un héroe asesino de gigantes. Enemigos y aliados aseguran que su ferocidad es tal que puede salar fuego de su boca. Portentoso guerrero con la espada y la palabra. Armado, en ocasiones a pie, otras a caballo. Así recorre viejos y nuevos territorios, acrecentando su honra, unificando regiones bajo un sentir común. Incontables proezas cuentan de este noble caballero que en su juventud aprendió de los más sabios y heroicos, y que supo contrariarlos más de una vez. Pero a medida que los años pasan y su fama se extiende, la vida y el tiempo hacen lo suyo también, y un día deberá partir. Un juglar se lamenta tempranamente por esto y ruega porque las llamas de la discordia no azoten los campos que transita. La rueda gira y gira sin fin mientras las ondinas juegan en los lados. Así ha sido y así será. Otro noble espíritu ocupará su lugar y una nueva leyenda será interpretada. Las pisadas de los caballos retumban fuertes en los páramos continentales. Las espadas se entrelazan y las lanzas atraviesan la carne El poder de la palabra y un disfraz pueden más que la arrogancia de los puños La hipnótica música de dos seres cuyas melodías solo pueden traer vida y paz Cae la noche y los amantes se encuentran en la fuente bajo la luna Hoy nadie los verá pues un eclipse ocultará sus místicas figuras Incontables tragedias dominarán sus pasos pero al final los corazones nobles siempre juntos permanecerán, pues siempre han latido como uno. La rueda gira y gira, así ha sido y así será.